Si queremos convertir nuestro contenido de Excel Learning en una aplicación para Android, podemos utilizar el servicio Apps Geyser, cuya dirección es www.appsgeyser.com. Una vez que nos hemos registrado, podemos entr entramos a la aplicación y pulsamos el botón Create Now. Esto nos va a mostrar una serie de opciones, las más habituales, Podríamos utilizar la de Website, website para eh, publicar un contenido que ya tuviéramos en la, eh, en la web. Pero si lo que pretendemos es aprovechar justamente las capacidades responsivas de los últimos eh, estilos de Excel Learning, lo ideal va a ser que vayamos a la sección Web y elijamos la opción Web App. Pulsando en Web App nos va a pedir que busquemos un contenido en nuestro disco, yo en este caso voy a utilizar este paquete que como vemos lo hemos guardado desde Excel Learning en formato lo hemos exportado como, eh, archivo, como archivo web eh, en formato zip elijo este contenido pulso next me va a pedir un nombre descripción y me va a pedir si quiero incluso pues eh, crear un, un icono personalizado, en este caso vamos a dejar este de aquí, pulsamos next y el botón Create. Hasta aquí todo el trabajo que tenemos que hacer para que se cree nuestra aplicación. Podríamos ahora publicar esta aplicación en Amazon, publicarla en Google Play o en nuestro caso por ahora simplemente vamos a descargarla, puesto pues que nos ofrece un código eh, un código QR y una dirección para descargar. Yo en este caso voy a utilizar un código QR, para lo cual voy ahora a ver eh, cómo hacemos la descarga desde un teléfono. Para instalar nuestra aplicación, buscamos en el móvil una aplicación para lectura de códigos QR. Escaneamos el código correspondiente. Aquí tenemos nuestra traducción. Abrimos, se va a iniciar la descarga de la aplicación del instalador aprovechamos para comentar que al tratarse de aplicaciones que todavía no están en google play todavía esta no está publicada en google play para instalarlas necesitaremos activar la instalación desde eh, orígenes desconocidos ya ha terminado le damos a abrir y ahora cuando nos pregunte si queremos Vamos a preguntar los permisos. Pues vamos en instalar. Una vez que la aplicación está instalada, ya podremos abrirla. Y vamos a comprobar cómo, al cargarse la aplicación, lo que hace es utilizar el menú responsivo que se nos coloca en la parte superior, podemos colapsarlo y ver debajo el contenido, podemos navegar linealmente, como estamos viendo, aquí aparece el siguiente bloque, cómo instalar, cómo in incorporar un documento de Google Drive, o podemos desplegar el menú y por ejemplo vamos a ver cómo incorporar a nuestro contenido de Excel Learning un vídeo interactivo de H5P. Aquí tenemos el contenido y vemos que va a aparecer el vídeo explicativo de la, del procedimiento y debajo tenemos incluso la propia aplicación, el vídeo interactivo, que podemos visualizar. Vamos a ver los ingredientes de este batido. Podemos utilizar las preguntas, decir que esto es una fresa, efectivamente, y comprobamos, vemos que está completamente activo y así podríamos continuar viendo el vídeo interactivo y pasar finalmente, por ejemplo, a la opción siguiente donde se nos muestra cómo incorporar un contenido de Scratch en nuestro, en nuestro proyecto de Excel Learning.